El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago Cartago, Cartago, Cartago, Cartago Tuvo el gusto de presentarles Las transmisiones en vivo, vivo Desde el Máximo Coliseo El Polideportivo de Cartago Gracias Y será hasta nuestra próxima transmisión, transmisión.